Buen día, bienvenidos una vez más al informativo de la televisión universitaria. Estamos arrancando un nuevo mes, anteúltimo del año, mes de noviembre, y comenzamos de esta manera. Eh, les presentamos todos los, los temas, las noticias, lo que va surgiendo aquí en el ámbito universitario. Por supuesto, esto podés ver a través de la página transmedia.unam.do.ar con todos los contenidos disponibles y por supuesto nos ves en vivo. Algo, te cuento algo de lo que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha ocurrido el último fin de semana a nivel internacional que tiene que ver con Brasil, las elecciones. Eh, Lula ha resultado ganador, el nuevo presidente de Brasil. Así que sobre ese tema vamos a estar hablando con una analista internacional, ella es periodista, Raquel Carneiro, con quien hemos charlado en varias oportunidades y ahora vamos a preguntarle sobre el panorama que eh, se vive, eh, porque sabemos que a raíz también de la elección de Lula eh, han surgido obviamente en otros sectores un malestar eh, general que se está manifestando de diferentes formas, así que vamos a preguntarle sobre eso también a Raquel. Eh, bueno, y vamos a tener otros temas eh, que tienen que ver con el ámbito universitario y con la sociedad, así que en un ratito no te muevas, ya volvemos con todo esto. Estamos de regreso aquí en el informativo de la Televisión Universitaria y vamos a comunicarnos ahora con la periodista, analista internacional Raquel Carneiro, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Raquel. Hola Florencia, ¿Cómo buen estás? día. Bueno, un gusto saludarte nuevamente aquí en este espacio. Ah, sí, mucho gusto, sí. <risa> y hoy muy feliz, sí. Pos-elecciones. Coméntanos un poquito, ah, sí. Raquel, ¿cómo se vive? ¿Cómo está el panorama de hoy? Bueno, teniendo el, el diario ya del martes, ¿no? Porque, eh, pero bueno, ¿cómo está la situación? Y si podés describirme también, ¿cómo están los ánimos sociales? Porque toda la sociedad, digo, no, no, eh, no celebra este resultado claramente, estaba muy dividido. ¿Cómo se está viviendo actualmente? Sí, uh, bueno, voy a hablar en portugués. Sí. Porque siempre digo que mi español, mi español no es muy bueno, ¿sí? Bueno, estamos iguales porque yo... Bueno, <risos> <Sí. risos> Florencia, el día de hoy está siendo un poco difícil. Desde que fue anunciado então, a Lula como nuevo presidente del Brasil, aún no tivemos el pronunciamiento del actual presidente Jair Bolsonaro ninguém conseguiu falar com ele até o momento nem um pronunciamento oficial ou através das suas redes sociais porque até então o presidente bolsonaro utilizava muito as suas próprias comunicações através das plataformas através das redes digitais então até o momento nem ao menos para dar felicitações ou para dizer algo a respeito desde o momento em que foi anunciado então que Lula venceu as eleições do domingo, né? Vários protestos uh, de, enfim, é, eleitores de Bolsonaro foram realizados, e desde ontem a grande parte das estradas no Brasil estão bloqueadas. Um grande movimento de caminhoneiros pró-Bolsonaro acabaram interditando vias muito importantes em vários estados do Brasil. O certo. ministro Alexandre de Moraes, né, que presidiu os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, já determinou expressamente que a Polícia Rodoviária Federal, então, Uh, tire das estradas esses caminhoneiros que estão interditando uh, as passagens. Né? Já tivemos voos, inclusive, uh, atrasados no aeroporto de Guarulhos, que é o aeroporto internacional de São é. Paulo, em razão desses congestionamentos. E há, inclusive, o, o perigo, digamos assim, de faltar, começar a faltar alimentos, Faltar também combustíveis em uhum. razão dessa parada dos caminhoneiros, que é um grande movimento, né? Sim. De eleitores, são caminhoneiros pró-Bolsonaro, inconformados, então, com o resultado uh, das eleições. Mas a ordem do ministro foi, então, para remover imediatamente, né? Essas, esses caminhoneiros que estão ocupando as estradas, inclusive com ordem também da polícia rodoviária federal, claro. né? Que em alguns trechos está cumprindo e em outros trechos não. Esto é, es, hoy por hoy eh, una de las, de las trabas, por así decirlo situaciones que se están dando, ¿no? pós elecciones. Sim, sim, eles estão inconformados com o resultado, uhum. então por isso estão fazendo esses movimentos fechando é. as estradas, fechando as vias, uhum. né, em alguns trechos já foram removidos, mas em outros eles continuam fechando as estradas, eles colocaram pneus, então eles estão colocando fogo, Né, queimando esses pneus, impedindo que as pessoas então façam, é, transitem normalmente, né? alunos, é, estudantes não conseguiram chegar nas universidades, claro. as pessoas não estão conseguindo ir para, os tra para o trabalho, né, para os seus locais de trabalho, então a gente espera que hoje ao longo do dia, esta situação é, se normalize, uhum. o presidente Lula já está reunido com o seu comitê, já está organizando grupos, porque a partir do momento em que ele foi eleito no domingo, ontem mesmo é. já começaram movimentos para pensar a transição de governo, uhum. né? Mas o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou de forma alguma, né? Apenas o filho, um dos filhos dele se pronunciou uh, dizendo que, ok, agora... Tenemos que erguer la cabeza y continuar, mas ningún pronunciamiento oficial hasta el momento. Claro, sin duda, un cambio de paradigma totalmente de, de modelo, de sociedad, de económico, todo, digo, social en general. Eh, ¿Y cómo, eh, cuáles son por ahí los, las previsiones o las proyecciones, en todo caso, de Lula para Brasil? Digo, hay varios focos que, que resolver. Eh, ¿Cómo se está viviendo y cómo se proyecta este nuevo gobierno? Sim, Florença, sabemos que no momento vai ser uh, uma transição bastante difícil, uhum. né? Porque temos uh, um, grande maioria do governo e que foi eleita tem há muitos que que apoiam até então o governo Bolsonaro. Uhum. Então Lula vai ter um desafio muito grande de diálogo, de abertura, a projeções de é. que este governo Lula deva ser um governo uh, mais central uhum. do que para a esquerda. Claro. Sim, um governo mais aberto ao diálogo com outras frentes. É, vai ter que fazer aí um movimento bastante grande e desafiador. Já devo dizer que ontem mesmo É, já tivemos respostas, né, de presidentes, de outras lideranças, de outros países, inclusive o presidente da Argentina foi o primeiro a fazer a visita ao presidente eleito Lula, né, é, já abrindo é, diálogo e conversas Então, uh, nessa, nesse, nessa expectativa de que haverá um diálogo maior na América Latina né? e com outros governantes também, uh, tivemos um anúncio ontem mesmo do fundo de investimentos, um fundo da Noruega, que até então era o maior fundo de investimentos, digamos assim, né? É, no Brasil, para tratar as questões da Amazônia, havia sido interrompido, a Noruega havia interrompido esse investimento e agora com a eleição de Lula, ontem já manifestou que vai voltar a apoiar as causas uh, da Amazônia, a Bolsa de Valores também voltou a subir, o dólar no Brasil no dia de hoje, também o valor uh, está abaixo, já baixou, então assim o mercado também está dando sinais positivos por essa eleição uhum, né uhum. então agora nesses dias uh, hoje ontem hoje é, Lula está começando a se reunir então com o seu grupo né para claro. começar a fazer essa transição de governo que vai durar aí esses dois meses até Lula assumir então no dia 1 de janeiro mas já tem sinalizações bem positivas Ajá. de varios gobernantes del mundo claro. por causa de su elección, Sí. Raquel, eh, digo, como periodista, viendo el panorama que se está presentando, ¿en qué momento eh, asume nuevamente Lula? ¿En qué momento la agarra de su carrera, de, de, de su vida personal? Digo, eh, teniendo en cuenta todo, toda la historia que tiene él, ¿no? Sim, é um momento muito especial, né? Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que o que aconteceu na sua vida política, ele vem agora com uma força significativa, hum. né? Com uma liderança. Uh, após ter passado por várias uh, situações uma trajetória bastante respeitada claro. bastante uh, uh, bem avaliada né pela uhum. pela população e acredito pelo mundo todo né uhum. porque tem o mundo tem se colocado é, muito apreensivo e preocupado no uhum. domingo com queria o que poderia acontecer no Brasil uhum. então acredito que para a sua biografia política ele É um fato não apenas importante, mas ele vem agora com uma força e bastante significativa. E o seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, né, foi até então, no início da campanha, para todos nós, uma grande surpresa. Porque até então ele era um candidato rival ao presidente Lula. Sempre foi, né? Mas para você ver que está se abrindo aí um diálogo e é necessário abrir, né? para que se possa, então, governar né? outras frentes de trabalho. Geraldo Alckmin eh, já foi governador de São Paulo, hum. ele tem também uma abertura muito grande com os empresários em São Paulo, né? que já sinalizaram também eh, apoio nesta campanha. Então, isso eu acho que marca bastante também a biografia do presidente Lula hum. num sentido de uma abertura ainda maior uh, com o diálogo com esses setores que até então não o apoiava, né? Que o diálogo era bastante difícil. Então acredito que ele vai ainda abrir uh, a, ainda mais essa possibilidade de conversar com outros setores, né? Políticos e econômicos que até então ele também não tinha ainda tido esta possibilidade, não é? Bem, bom, bueno, Raquel, te agradecemos um montão eh, por por tu tiempo y bueno por, por hacernos este análisis, así que te estaremos contactando nuevamente, seguro en los próximos días, semanas, para ver cómo sigue el panorama. Sí, muchas gracias y estamos en contacto porque acredito que los próximos días, como decimos aquí en el Brasil, sí. hasta que Lula asuma realmente la presidencia el día 1 de janeiro de 2023, Florencia, vamos a vivir ainda muchas cosas por Sí, seguramente, por aquí. seguramente convulsión social seguro. sí, gracias, bueno, muchas gracias Raquel, un gran abrazo. Otro bueno, estábamos hablando con Raquel Carneiro, ella es periodista de Brasil y bueno, nos comentaba esto de panorama post-elecciones eh, tras la asunción de Lula Silva como nuevo presidente de Brasil, así que bueno, este, tuvimos la charla ahí, la puedes revivir a través de transmedia.unam.ar, sino en las redes sociales donde nos puedes seguir, nos encontrás como Unam Transmedia. Vamos a una pausa y ya seguimos. Bueno, continuamos aquí en el informativo y vamos a hablar ahora acerca de un ciclo documental eh, producido aquí por eh, la televisión universitaria con eh, investigaciones, basada en investigaciones del doctor Iván Bondar, él es doctor en antropología y vamos a charlar con Iván Bondar para que nos cuente de qué se va a tratar, se van a encontrar con un producto audiovisual nuevo, muy interesante, eh, a muchos eh, ya estuvieron, muchos estuvieron preguntando sobre esto porque despierta interés, sin duda alguna. Así que bueno, vamos a saludarle primero a Iván. Buen día. Hola, ¿cómo están? Hola Iván, ¿cómo bien? va? ¿Se escucha más o menos bien? Sí, te escuchamos. bien, bien Bueno, queremos bien, hablar perfecto. un poquito acerca de interexistencias, este documental, el ciclo documental, qué nos puedes decir, cómo contextualizas esto. Bien, el, el, el ciclo documental, que es la serie documental en realidad de interexistencias es un, una producción que nace justamente en, en colaboración eh, con, con Transmedia, con, con todo el equipo de ustedes allí del, del, del canal y de alguna forma yo estoy eh, trabajando con una suerte de contenidista y de poder hacer un proceso de traducción de los textos académicos, de los papers a otros lenguajes que son los lenguajes audiovisuales. Eh, en ese sentido, Interexistencia nos está hablando de, de, esa, de esa dimensión múltiple de la vida humana que, que de alguna forma tiene que ver con los diferentes espacios entre el mundo de lo sagrado, el mundo de lo profano, el mundo cotidiano, el mundo de todo aquello que nosotros por ahí concebimos por fuera de, de, de la naturaleza, pero que en realidad está inscrita en ella y que el hombre no puede escindirse de esas relaciones eh, cotidianas ¿no? y obviamente esas relaciones están dadas no solamente por, con seres eh, eh, de, con seres eh, eh, sagrados como como eh, difuntos, fantasmas, eh, eh, figuras eh, eh, del orden de, de, de los dioses, de los duendes, sino también figuras mitológicas y así también como, como espacios que tienen que ver con espacios de la sacralidad, territorialidades, como, como altares, en este caso como, como espacios como los cementerios, como diferentes lugares que de alguna forma hablan de que el hombre habita en, en un cosmos compartido, en un cosmos que no puede ser escindido de esta triple, cuádruple dimensión, como quiera, como quiera verse, pero que no, no puede delimitarse realmente a lo dual, y a la dimensión eh, eh, tangible y sensible, o inteligible y sensible, sino que va mucho más allá de toda esta complejidad. ¿no? Obviamente, esto está llevado a un lenguaje audiovisual más, más coloquial, que permite sí. la, la comprensión, si se quiere, de, de estas problemáticas, desde, desde el punto de vistas diversos, de la antropología y la semiótica, eh, la etnografía, porque esto está hecho con base etnográfica. ¿no? Uh -huh. Bueno, sin duda, eh, como decíamos todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte, como que despierte e interés en la sociedad. Algunos con alguna reticencia por ahí, pero de alguna manera todos están como queriendo saber e indagando sobre estos temas, ¿no? La cultura eh... De hecho, bueno, mañana, justo 2 de noviembre, Día de los Muertos, se, se va a presentar este ciclo documental, ¿no? Se va a hacer social. Sí, este ciclo documental eh, se presenta eh, el 2 de noviembre, que en realidad para el calendario gregoriano es el Día de los Fieles juntos. Nosotros como calendario gregoriano tenemos el 1 de noviembre, el Día de los Santos y Ángeles, y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos y las Almas del Purgatorio, uh -huh. que es eh, eh, lo que va a regir, si se quiere, la mayoría de, de, del campo escatológico de, del litoral argentino. Yo insisto, aunque nosotros estamos en una universidad laica, sí. eso no significa que las personas cuando cruzan la puerta de la universidad dejan sus creencias afuera. Nosotros no podemos escindir al hombre de su, de su campo de creencias, por eso claro. tengo acá atrás justamente el proceso de montaje de uno de los altares, uh -huh. estamos en la Facultad de Humanidades, este, este ciclo se va a presentar mañana a las 17 horas aquí en el aula magna. Y justamente eh, eh, rindiendo tributo a la memoria de los difuntos con una de las prácticas más difundidas que muchas veces son del plano de lo privado, uh -huh. pero que están vigentes, que son los altares a los difuntos. Uh -huh. eh, así que este documental permite visibilizar también este proceso de construcción en torno a la muerte, al morir, a los muertos y a las ritualidades eh, en torno a ellos, ¿no? Eh, a diferencia del de culto a los muertos en término estricto, como se puede observar en la cultura mexicana, acá hay un desarrollo extremadamente complejo y, y también diferencia la muerte, eh, si se quiere, eh, eh, de, de este sector de, del litoral argentino se diferencia un poco quizás de la muerte mexicana y también de la muerte anglosajona que nosotros podemos ver en el Halloween o, o, o esas prácticas que han ingresado a la zona a partir del 70 o el 80 del siglo XX, ¿no? Iván, ¿cómo va a ser esta presentación? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cómo va a estar distribuido? Bien, eso está pensado como, como un espacio interactivo. Al mismo tiempo, antes de la presentación, tenemos un reconocimiento al, eh, al trabajo, a la obra literaria y folclórica de Miguel Raúl López Brear, que es un reconocimiento de parte del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades que de alguna forma reconoce todos los aportes de este folclorólogo al rescate de las tradiciones regionales. Después hacemos, obviamente, un, una explicación del, del motivo de, de qué de es aquello que vamos a tener en la aula magna, los altares de tradición paraguaya, los altares de, de la tradición andina y también el grupo de Cine Rock aquí de la Facultad de Humanidades va a montar un altar para los roqueros fallecidos, que es una cuestión muy interesante. Con esto nosotros empezamos a a rememorar a los docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades que ya no están en el plano físico y también a todos aquellos que forman parte de la universidad. Así que esto va a ser interactivo, vamos a ir presentando el tráiler de avance y también una breve síntesis de cada uno de los capítulos que constituyen la, la serie documental. Eh, para poder ver un poco acerca de cementerios, en la muerte, proceso de incrustación, talla, imaginería religiosa, que son las, los capítulos que van a eh, constituir la serie, que anoche estuvimos grabando un material también inédito en Itusengó acerca de la práctica de Ángeles Somos, en la rememoración de los niños difuntos, estuvimos ahí eh, en la serenata de Ángeles Somos, para, de alguna forma, tener un material que también vaya contribuyendo a este proceso de consolidación de la serie documental. Uh -huh. es, empezamos a las 5 de la tarde, el día de mañana, eh, eh, con el reconocimiento a López Brear, después la explicación del contexto en el cual se da este, este proceso de trabajo, y la eh, presentación de un tra trailer y un resumen de los capítulos de la, de la primera temporada, si se quiere, sí. de la serie Interexistencias van hablando de, de talla y de, de, de esculturas y demás, eh, vos trabajaste en conjunto con un tallador eh, que bueno que, que estuvieron exponiendo también en el Museo Yaparí. Sí, esa muestra continúa hasta el día 7. Es una muestra de imaginería eh, en el culto a, a San la Muerte. Ahí tenemos tallas en hueso y en palo santo peruano y argentino. Mm y son imágenes de alguna forma hechas por Aquiles Copini, que es uno de los talladores más reconocidos del litoral, que él eh, se especializa en la talla de San La Muerte y al mismo tiempo con en, en la consagración de las piezas. Esas piezas están expuestas en el Museo Yaparí, como dije, que sola, eh, ahí abordamos la... La, la temática de la imaginería de altar, la imaginería curundú, que es la imaginería fundada en, en, en la percepción del amuleto, es decir, aquella que el devoto lleva eh, consigo eh, en la cartera, en la billetera, sí. en el bolsillo, que oficia de protección con los malos augurios y los altercados de la vida y también las tallas de la incrustación que son las que las personas se colocan debajo de la piel eh, consagrando al cuerpo como un altar al devocionario en torno al San la Muerte. Esta es una, una, práctica, eh, eh, una práctica que sigue vigente que la hemos presenciado también antes de la apertura de la muestra y que eh, forma parte también hay de, la, de la muestra en el Museo Yaparí y agrego que el día... Eh, eh, 3 de noviembre, a, a las 19 horas, eh, Mónica Revinsky eh, se suma al, al trabajo de la muestra y va a presentar una performance que mm -hmm. se llama Cuñá Piruja Mondá, la mujer eh, flaca y ladrona, que es una de las denominaciones que el San la Muerte recibe en, eh, en los registros de Miranda Borelli. Es la única denominación eh, femenina vinculada a San la Muerte en los registros de Miranda Borelli y lo que va a hacer Mónica Revinsky es llevar esto a una performance artística sí. eh, ahí en el Museo Yaparí a las 19 horas del de miércoles 3 de noviembre, ¿no? como parte también de cierre de todo este proceso. Ajá. Bueno, atrás tuyo no quiero dejar pasar de mencionar que es, está el altar sí. y explicarnos un poquito porque ese altar sí. tiene una particularidad. Sí, estamos montando los altares recién, este sí. es un altar eh, del, del, de, los, de los novenarios, si se quiere, del, de los rezos y también de recordación del año de los difuntos, es un altar de nueve pisos, vamos a armar uno en tonos celestes eh, y turquesas y otros en tonos blancos y amarillos, que son los colores que más representan a la tradición eh, litoraleña vinculada a los difuntos. Uh -huh. Que es muy diferente al que estamos viendo ahora en pantalla, que está dedicado específicamente al culto a San la Muerte. Estos altares, no están dedico, los que estamos armando ahora, no están dedicados al santoral, sino que están dedicados a las armas del purgatorio y están dedicados a los fieles difuntos y de alguna forma nos permiten eh, eh, las oraciones, los rezos, eh, eh, la, las, las rezadoras visitan los altares y demás. Y, y esto es diferente al altar de santos, por eso también su, su escala cromática, sus colores y su forma, aunque todos tienen nueve pisos, pero estos tienen flores de papel crepé, tienen eh, eh, eh, colores que representan a los diferentes estamentos, si se quiere, del, del, del pasaje del alma al mundo de los muertos, Estamos hablando del blanco y el, y el amarillo, que son los colores propios de, eh, del catolicismo, ¿no? Y después el azul y el turquesa, que hablan también de la pureza de las almas y de los colores del tercer cielo, uh -huh. que es lo que va a permitir también el ascenso de las almas. Son muy diferentes al altar de santos, que claro. ustedes pueden ver en el zaparí, uh -huh. Bien. Iván, eh, bueno, para recordarles a los que están interesados, mañana, entonces, ¿a qué hora y, Bien. y dónde? Bien. Mañana a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sí. eh, por calle Tucumán, y eh, estamos acá a partir de, de, de hoy, ya si alguien quiere, por ejemplo, acercar, porque estos altares tienen una particularidad... Estos altares tienen objetos de personas que han fallecido sí. y que quieren ser recordadas por sus familiares. Si sí, alguna fotografía, algún objeto que perteneció a esas personas, uh -huh. eh, es lo que, que, lo que marca también la diferencia entre estos altares y los otros altares. Entonces, mañana a partir de las 17 horas y todos aquellos que quieran eh, eh, eh, estar participando en este proceso, uh -huh. estamos hoy y mañana también aquí en el aula manga de la Facultad de Humanidades. Perfecto. Bueno, Iván, te agradezco un montón por tu tiempo y bueno, gracias por explicarnos esto y muchos éxitos para el lanzamiento de esta serie. Vale. Genial, gracias. Gracias, gracias a ustedes infinitas por el acompañamiento. Gracias. Bueno, eh, vamos a continuar. Eh, una pausa y ya volvemos con más aquí en Al Día. Bueno, estamos de regreso aquí en el informativo y vamos a hablar ahora de eh, automóviles, de registro vehicular. Muy importante esto tener en cuenta, por si no lo sabías, un dato interesante que vamos a estar hablando hoy. Y ya los saludamos a Luis María Calixto, él es, eh, ya te digo bien, el titular del registro automotor. Eh, algunos datos interesantes que no conocíamos que nos estuvo aportando en misiones por ejemplo hay 40 plantas eh, de registro y eh, por ahí si no se sabe el dato eh, se comete el, el, el error de eh, circular o de eh, operar con un auto por ejemplo usado que no tiene el registro y hay un problema con eso así que bueno ya le damos la bienvenida a Luis María para que nos comente sobre este tema. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, soy el director de la Dirección de Verificación Automotores de la Policía de Misiones que sí. funciona con un convenio eh, con la Dirección Nacional que es el ente regulador en materia registral del automotor. ¿sí? Uh -huh. La Policía de Misiones cuenta con eh, actualmente 29 plantas funcionando en todo el territorio provincial, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente lo que hacemos es la identificación física de los vehículos. Que comúnmente a la persona para le van a solicitar el formulario número 12 para algún trámite de inscripción de transferencia o de la inscripción inicial de un vehículo o de un motovehículo. vehículo. ¿sí? Uh -huh. ¿Y cuál es el, el tema? Por ejemplo, eh, adquirimos un auto usado y <coughs> si no sabemos, ¿qué, ¿qué pasa si circulamos con algo que no está registrado? Bien, el automotor es un bien eh, registrable, una cosa mueble, moviente, que tiene la particularidad de tener una, una identidad. Entonces esto lo hace obligatorio, ¿no es cierto?, de ser registrado. Ahora, es importantísimo que la persona que adquiere un vehículo usado, como lo mencionabas, eh, lo transfiera a su nombre porque es la, la manera de constituir el derecho positivo, ¿no es cierto?, sobre esa cosa mueble que eh, tiene un valor, ¿no es cierto?, económico, ...y aparte de eso genera un riesgo... ...que son los siniestros viales que estamos... ...por ahí, ¿no es cierto?, en desgracia... ...de eh, tener noticia de todos los accidentes... ...que ocurren en la vía pública, ¿sí? De alguna manera... Eh, ...la cuestión registral pasa por... ...el hecho de adquirir derechos... ...pero también, ¿no es cierto?, responsabilidades... ...sobre el vehículo que... Eh, ...utilizamos a diario. Claro. Eh, la verificación física es en cuanto a la identidad... ...sí, no... ...las cuestiones de seguridad técnica... ...muchas veces la gente confunde... Eh, sobre la identificación eh, o verificación técnica con la física claro. la técnica la hacen los talleres de revisión técnica vehicular que es otro requisito y nosotros lo que hacemos es eh, la verificación de, los, de la identidad de ese vehículo ¿sí? uh -huh. eh, la provincia de Misiones a través de un gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Gobierno en la Jefatura de Policía eh, a partir de la semana pasada se ha puesto en la web una página, ¿no es cierto?, de verificación del automotor, que podemos ingresar a través de cualquier buscador, con, eh, colocando, ¿no es cierto?, verificación, punto policía de misiones, punto gop, punto ar, y eso nos va a llevar a un espacio, un sitio, donde vamos a tener asesoramiento, eh, aranceles, eh, toda la cuestión por ahí normativa que es de suma utilidad para la ciudadanía, ¿no cierto?, uh -huh. y es de acceso público. Eh, ¿cómo, ¿a dónde nos tenemos que dirigir cuando adquirimos un auto? y, y también la pregunta es eh, las diferencias entre un cero kilómetro y un auto usado ¿cuáles son eh, esos pasos que hay que dar? ¿no? bien, un cero kilómetro comúnmente conforme a lo que dice la norma eh, la agencia que lo vende debe ya venderlo en cripto ¿no eh, el automotor tiene dos vidas una vida física que la da la fábrica que cuando arma el vehículo, cuando le asigna la identidad, en forma homóloga lo comparamos con un, ser, con un ser humano, ¿sí? Y cuando ese vehículo va a ser inscripto, nace jurídicamente, que es ahí donde se le asigna la patente que conocemos nosotros, sí. una cédula y un título, ¿sí? Es igual que las personas, se inscriben en el registro de la persona y se le asigna un número de DNI. En este caso, al, al vehículo, al automotor, al motovehículo, se le va a asignar un dominio que va a ser su identificación jurídica a partir de ese momento, uh -huh. hasta que ese vehículo sea dado de baja. ¿Dónde hacemos estos trámites? Lo hacemos, bueno, en la provincia de Misiones tiene la, la, la fortuna, la suerte, de contar con 29 plantas, como le expliqué, que están distribuidas en todo el territorio provincial.